a una nueva edición de su programa desde el campo soy Karen Erazo y es un gusto que nos puedan acompañar en una nueva edición estamos desde la finca Hollyland ubicada en el municipio de Villel Carmen hoy les vamos a contar sobre el uso del marango cómo puede usted alimentar a su ganado a través de esta técnica qué nutrientes pueden aportar esto y más les contamos en esta edición de su programa a través de Canal Parlamentario. La moringa, también llamada marango, es la especie con más valor económico y crece con mucha facilidad y en cualquier tipo de suelo. Les contamos cómo puede transformar esta planta y la importancia en la alimentación del ganado. El proceso inicia con el corte de una especie de planta conocida como King Grass, Posteriormente se realiza el corte de las hojas de marango. Una vez cortadas las plantas de marango y king grass, pasan por una máquina que las procesa y deja trituradas. Estos elementos se mezclan con melaza, lo que permite que al ser consumido por el bovino, perciban un mejor olor y sabor. Bueno, la técnica que yo uso es mantener eh, los palos de marango, eh, el taiwán, maíz, o sea, para molerlos, eh, ahí tengo el molino en el cual los molemos, los procesamos y de esa forma alimentamos el ganado, los cabros, los peligüey, eh, y algunas veces le damos marango a las gallinas picadito, que ellas se lo comen, se le pone solo las ramas y ellas sacan las hojitas y se la van comiendo, entonces eso hace que la gallina, pues, me ponga más huevos, eh, las vacas no den más leche y se alimenten sobre todo para cuando están embarazadas. Con esta técnica de alimentación se logra mantener una excelente nutrición y producción de leche de parte del ganado. Les proporciona bastante eh, proteína, que es una de las bases fundamentales que deben de tener para la alimentación, que es básica. ¿Ves? Porque eh, maíz les ponemos también para que ellas tengan una buena alimentación porque de eso depende la vida de los animales y la de nosotros también. Porque teniendo los animales en buenas condiciones, nosotros también tenemos buenas condiciones para la cuajada, la leche, la leche agria. El marango es una planta medicinal, entonces si se la consume la vaca, no la puedes transmitir a través de la leche a nosotros. Entonces creo que, que es muy bueno. Y en el futuro pienso hacer que oí a uno de los muchachos haciendo un comentario que íbamos a hacer un fertilizante del marango. pues Entonces estoy esperando a que me enseñen para ponerlo en práctica también. En el marango tenemos una hormona de crecimiento llamada ceatina. que es la ceatina? La ceatina es una hormona de fitocrecimiento para los animales, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros queremos aprovechar de ello es que aportando este forraje a nuestros animales tenemos tanto producción en carne y tanto producción en leche. Hormona de fitocrecimiento que tiene esta planta no solamente agranda lo que es musculatura, sino también los órganos como tal, ya sea en el humano o sea en el animal. Además de ello, de que es un antibiótico natural para prevenir las enfermedades en el ganado eh, bovino, verdad, eh, porcino como tal. Eh, entonces esto sería un preventivo para enfermedades respiratorias, ¿verdad? Estamos en la época de invierno donde las enfermedades respiratorias atacan mucho a nuestros animales. La moringa también es excelente en la nutrición de los caprinos. Le damos este eh, marango con con taiwán y les, pon, eh, y les ponemos un poquito de melaza para que este, ellos estén mejor alimentados y puedan dar buena leche eh, a los cabritos, puedan tener una carne muy rica para cuando los comamos que los disfrutemos. ¿Mm? A ellos les encanta mucho. Esto se les da después de que ellos se pastorean o en la mañana si no se van a sacar al pastoreo. Entonces les damos. ¿ves? Mire cómo se lo comen. Son eh, eh, puñadas las que se comen. ¿sí? Les encanta. ¿ves? Y yo estoy segura que ellos están bien alimentados. Continuamos con más de su programa desde el campo, que es banco proteico y que es el aprovechamiento del llamado árbol de la vida. Tome papel y lápiz que aquí en Desde el Campo les decimos cuáles son las mejores técnicas para que usted realice plantaciones en su finca de marango, el cual garantizará una excelente nutrición a sus bovinos, caprinos y equinos. Bancos proteicos para el ganado o de forraje están divididos en bancos de proteínas y de energía. Este tipo de banco es un cultivo intenso conformado por los bloques de árboles o arbustos situados en una misma área, sembrados en alta densidad. Estamos en presencia de lo que es un banco proteico, ¿verdad? Si pueden observar, en lo cual el objetivo es suministrar el alimento a ese animal cuando lo requiere. La idea de un banco proteico es tener esas reservas de proteína en la finca. ¿Qué significa esto? A veces tenemos problemas con nuestros pastizales. Viene la época de verano en la que el pasto eh, por eh, un requerimiento hídrico que no tenemos, entonces los pastizales se secan. Entonces, un banco de proteínas significa tener esa reserva a mano de que cuando no tenemos el suministro de pasto, tenemos el forraje que es excelente y podemos eh, suplir de una manera excelente. Los rendimientos han estado probados, eh, el rendimiento de la leche como tal y la descomposición bacteriana cuando necesitamos ¿verdad? hacer diferentes productos en lo que es el valor agregado eh, de la leche obtiene muy buenos resultados. Una de las técnicas principales es seleccionar el terreno como ustedes han visto verdad que eh, nuestra protagonista seleccionó la, la, la eh, propagación de este árbol eh, viene siendo por medio de material vegetativo en donde nosotros tomamos esa parte verdad que contiene muchas yemas y las yemas tienen una capacidad de rebrote que es muy buena entonces las medidas para sembrar un banco proteico del marango, eh, estamos haciendo uso de 5 por 5. Esto significa 5 varas cuadradas, ¿verdad? Entre planta y surco, eh, lo cual, esto nos permite a nosotros labores de limpieza con mucha facilidad, porque si ustedes observan el callejón como tal, el callejón como tal, si ustedes observan, eh, tenemos un amplio eh, espacio para que nosotros podamos hacer las labores de limpieza como tal y otra de las cosas, el desarrollo de la planta como tal es excelente porque a menor distancia hay mayor acumulación de lo que es el material, ¿verdad? Entonces eso no permite un amplio desarrollo como tal del de árbol. Pero si nosotros respetamos estas distancias vamos a tener un mayor rebrote mayor crecimiento ya que él es un arbusto de porte alto y, y verdad con una capacidad germinativa muy buena eh, nosotros hemos recomendado que para propagación de este árbol también podemos utilizar lo que son eh, verdad eh, las vainas por allá tenemos unas vainas verdad eh, en las que en las que podemos eh, eh, fijarnos y podemos extraer, ¿verdad?, la semilla de ahí como tal. Entonces, perfectamente bien, o propagamos con material vegetativo o también hacemos uso de la semilla. La semilla recomendamos ponerla en un vivero, ¿verdad?, primeramente, y luego de ahí seleccionamos las mejores plantas, aquellas plantas que tengan su porte recto, su raíz bien formada, y luego ya va a la siembra directa después de un banco de, de, de, de, de vivero, hacia el terreno donde va a, a quedar plantado verdad el cultivo como tal cultivo fácil de manejar no lo atacan las plagas como tal Doña Jacqueline Valverde también cuenta su experiencia con el uso del marango y cómo en la finca garantizan todo el año el alimento del ganado El marango es muy pegajoso es un palo muy pegajoso además de eso es eh... Es útil para el animal porque es vitaminoso. Nosotros lo hemos, lo hemos este, implementado porque nos ha ayudado bastante con respecto al ganado. Es una buena vitamina. Entonces lo hemos echado a andar porque nos dimos cuenta que sí que es una buena vitamina. Tenemos acá, como pueden ver, ¿verdad? lo que es la vaina de esta leguminosa llamada el árbol de la vida como marango. Acá podemos observar eh, ¿verdad? la semilla de este árbol. Sí, como les explicaba, es una leguminosa y la propagación de este árbol eh, es bastante prolífera, ¿verdad? ya que la capacidad de germinación, podemos decirlo así, es del 100%. Solo necesitamos ese recurso hídrico eh, para su germinación y perfectamente bien eh, podemos ¿verdad? realizar lo que es la conformación, la elaboración de un banco proteico. Eh, nosotros para, para realizar ¿verdad? Eh, la selección de semilla nosotros recomendamos lo siguiente. Dentro de estas semillas que tenemos acá, tenemos las que son más grandes entonces se selecciona la semilla que esté más grande y que esté más sana, que no la miremos ¿verdad? con perforaciones de, de algunos eh, barrenadores eh, como tal y luego de ello que hemos seleccionado la semilla nos destinamos a hacer ¿verdad? un banco de un metro por tres metros de largo puede ser, hacemos ¿verdad? Eh, la removición de terreno, mullimos ese suelo y luego sembramos esta semilla a Chorrillo, ¿verdad?, en lo que es el banco germinativo una vez que las plantas germinaron de ahí escogemos las mejores plantas y son las que van a ser trasplantadas al banco de proteína que nosotros vamos a tener en nuestra finca, parte importante que queremos recalcar acerca de esto es, eh, las labores de limpieza son importantes en este cultivo porque la leguminosa eh, requiere de un bastante porcentaje en lo que es nutriente pero cabe señalar lo siguiente acá tenemos también una entre el suelo y esta planta esta planta no aporta nitrógeno a nuestro suelo ya por ser una leguminosa entonces es un cultivo que también se puede trabajar en asocio se puede trabajar en asocio con frijoles Verdad. solamente cortamos un poco lo que es verdad el follaje de esta planta el follaje que vamos a suministrar a nuestros animales y luego en el callejón que está libre podemos sembrar verdad frijoles o también puede intercalarse con maíz perfectamente bien podemos hacer un asocio de cultivo con esta planta Los estudios indican que el marango puede ayudar a prevenir enfermedades y a ayudar en el proceso de otras. Alrededor de unas 120 enfermedades aproximadamente pueden ser tratadas con la hoja de marango. Soy Karen Erazo y nos vemos en la próxima desde el campo.